Hola amigos pescador, ¿cómo les va? En esta oportunidad lo que vamos a aprovechar es para mostrarle un poco de, de algunos elementos de camping que disponemos ya sea desde anafes con gas butano, eh, reflectores, marmitas que la usa mucho el, la persona que hace en campamento por lleva un set de cocina portátil y, y práctico bueno, un termito, disponemos de diferentes marcas y, y medidas, conservadoras